¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, vamos a hacer un tour de la Academia. Aquí estamos en, en el aula más grande. Y esta, esta vez, aquí en esta aula, tenemos al grupo 1, los principiantes. ¡Hola! Aquí estamos con Eric. Eric, ¿qué tal? Uh, muy bien. Muy bien. Sí. ¿De, ¿De dónde eres, Eric? Uh, uh, soy de Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Mm -hmm. Sí. ¿Y por qué has venido a España? Encontré Lightspeed Spanish en YouTube hace un año ah. y... Um, Uh, me siento que Gordon y Cintia es um, uh, parte de mi vida, uh, uh, veo los videos um, uh, mucho. Sí, y también tú tienes clases con Ana, ¿verdad? Uh, sí, um, estoy en un uh, grupo lunes de Ana ah. de con uh, tres otros estudiantes. Muy es bien. Muy bien. Y cuánto tiempo llevas aprendiendo español, Eric? Um, un, un año y, y medio. Solamente. Um, sí. Muy bien, pues hablas muy bien, eh, ah, Por muy poco tiempo. Gracias. Pues muchas gracias, Eric, por venir. Hoy es martes, así que quedan tres días más, más hoy. Sí. Así que. ¿Estoy listo? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Eric. Gracias, Gordon. Luego aquí. Eh, tenemos un puesto para el café y el té y lo que sea. ¿no? Hola, buenos días. Hola, buenos, buenos días. días. A ver, estamos aquí con Keke y Lorian. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿de dónde sois? Sí. ¿De los Estados Unidos? Sí, los so Estados Unidos. Sí. Ajá. Estoy Estado de, de Arizona. Arizona. De Arizona. ¿Y por qué habéis venido a España? Sí. Well, uh, el primero, uh, la clase de lengua uh -huh. uh, con Gordon y Cynthia, es um, mucho mejor. En mi opinión, esta clase, Gordon y Cynthia, lo, uh, las mejores, mejores... Um, la clase de español en todo el mundo, oh. en mi opinión. Muchas gracias. Bueno, sí, sí. muy bien, muy bien. Eh, Lorian, tú eres, estás en la clase de principiantes, ¿sí? Sí. Eh, de bienes. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? ¿Cuánto tiempo? Oh, dos o tres uh, años. Dos o tres años, ¿sí? ¿Y tú? ¿Qué? Uh, probablemente cinco años. Cinco años. Muy sí. bien. Socio cinco años. Vale, muy bien. Uh, and so we're just finishing it with a little bit of English. So, how uh, you here for the course? Are you staying longer, or you you're going to see some more of Spain, or are you going straight back? Yeah, we, we are staying longer. We're going to visit Barcelona for a week, and then we'll head back home. Uh, we we love Spain, and it's uh, our first time here, uh -huh. and we don't travel a lot abroad, mm -hmm. so uh, it's been fabulous. Super. Pues muchísimas gracias por venir y muy bien, muchas gracias. De nada. Oye, pero qué rico, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno. No. Oye, y te veo en Pamplona, ¿eh? ¿Sabéis que lo voy a ver en Pamplona? Ah, sí. Que es el peregrino, claro. Ah, claro, sí, sí, en... sí. Un peregrino. Un peregrino, muy bien. Estamos muchos peregrinos en esta edición, ¿eh? Ay, sí, Sol. Somos... Qué rico. Esto A ver? luego. Qué rico. A ver, qué rico. Qué bueno. Chocolate oh, negro y chocolate... Muchas gracias, con... eh, Eric. Muy bien, gracias por ayudarme. Oh, de, gracias. de nada, Eric, un placer. de nada, muy un bien. Placer. Vale, vamos a empezar. Bueno, primero unas palabras. ¿no? Primero unas palabras, sí. Una palabra, Blanca. Yo... Ah. Sí, primero. Eh, ay, sí, pues nada, que ha <risa> sido un placer. Que espero que tengáis un, bien, bueno, un buen viaje de vuelta que hemos disfrutado, ya os lo hemos dicho muchas veces, con este grupo tan, tan majo, y que, y que seguimos en contacto y que a lo mejor nos vemos en otras ediciones. Así que nada, hola, que hola, hola. gracias. Oh, sí. Muy bien. Sí. La Es vasco es vasco. Sí, claro. sí. Un poco más, acércate, acércate un poco más para entrar en la cámara. Se me haciendo un tonto tú y yo, ¿eh? ¡Joder! <risa> Palabras, ya no. ah, nada. Palabra. <risa> que, pues, ha sido un privilegio eh, poderos enseñar algo y, sobre todo, poder pasar tiempo juntos, conocernos... Uh -huh sois gente estupenda y como digo siempre que ellos ya están aburridos de oírme pero <risa> venís como alumnos y os vais como amigos así que gracias oh, sí. muy, bien, muy bien Ana ¿quieres o ¿No yo? no importa bueno <risa> muchísimas gracias a todos por haber venido los profesores lo hemos pasado genial lo hemos pasado pipa con vosotros espero que lo hayáis pasado muy bien y que hayáis aprendido mucho y nos encantaría volver a veros en otros cursos de inmersión en el futuro sí sí, sí. qué bien qué bien y bueno eh, este grupo ha sido un grupo muy especial ¿vale? de verdad de verdad sí, porque sí. Ana dijo tú dices eso con sí, todos los me grupos, me los me grupos". Me dices este es el mejor grupo no, no ha sido muy especial porque estábamos hablando de, de normalmente en un grupo de grande a veces hay problemas y no, no ha habido ningún problema todo el mundo eh, súper amable, entonces muchísimas gracias y habéis venido para aprender y saber lo que se notaba, se nota, como, sí. como un, una ansiedad de aprender y hacer preguntas y eso, entonces muy bien, muchas gracias. Muy bien y vamos a empezar con los certificados. Sí. Mm. Hola. Hola. Aquí estamos con Felicity. Hola, Felicity. Hola, Gordon. Felicity, hoy es miércoles. ¿Cómo vas en el curso? ¿Qué tal todo? Oh, muy bien. Uh, el lunes uh, creo que um, somos todos uh, teníamos un poco de miedo. Normal, normal, sí. Pero ahora... Uh, podemos relajarnos y todos los profesores son muy amables y las lecciones son muy útiles he, um, he uh, aprendido mucho uh -huh. y para um, tener dis, uh, no discusiones <risa> para, conversaciones ¿no? para tener conversaciones con hispanohablantes uh -huh. es muy muy útil y estoy muy feliz que no solo uh, he, he mantenido una conversación con hispanohablantes pero también disfrutar la conversación Eso. es fantástico. Es lo que decías, es que anoche pudiste disfrutar de la sí, conversación, sí. ¿no? Y no simplemente tener miedo, ¿no? Sí. sí. Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Más o menos hace cinco años. Ah, empezaste hace tiempo. Bueno, muy bien, pues muy bien. Pues muchas gracias, Felicity, por venir al curso. Y esperen, esperamos verte en el futuro en algún momento. Sí, ¿vale? sí, definitivamente. Correcto. Hasta luego. Hasta luego.